¡Oh! ay. ¡Ah! Oh, Víctor, no explotó. Torreta, entre la torreta, tiene suel. Lo sacó, lo saco, lo saco. Bien, bien, bien, bien, bien, Marica, creo que allá había alguien aliado. Claro, Mira, se baja no, no. el personal, se baja el personal. 你知道嗎 Vamos a hacer un alto. ¿Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. De... Vamos ata, ata, a hacer otra, un alto. No se acompañen. Retrocedan, retrocedan, retrocedan, retrocedan. 1 aquí, FOTS 2. Tenemos un IED también en la vía. Cambio Charlie. Retro parece sea, que retrocedo. hay otro IED. que el que está lejos. Sí, vale. 5 re 4 Retrocedan un tiro a revisar la zona. Estos manes que van a llenar toda la vía de esa vaina. qué. ojo, ojo. Uy. ¿A quién golpeé? Ya. <risa> Yo el no tengo visual hacia atrás, weón. Pero elige que. Ojo, ojo. Ya. No, no, no. espere, espera. No, otro, no, otro, no, otro, no, no, no, El otro camión de atrás. Ey, ey, ey, Fox. Avísame que no veo nada en el espejo. Rumbo, rumbo, col. Uy, con los Sofía Mejía me muevo. Mueve, muévete, muévete Retiremos los. Rumbo, rumbo al rumbo 197, 197 y se 197, hacia... 197. Dime que lo tienes. 197, 197. ¿Lo tienes? Bien, bien, bien, ahí, estoy ahí, ahí. Visual, estoy, estoy dime, dime, dime, dime dónde me muevo, dime pónde me muevo. Acá, saca, saca, eso de ahí, fosras. Mejía, Mejía, háblame, háblame, háblame. No, tenemos muchos árboles acá. Pero entonces dime dónde me muevo. Noresco, pilas el noresco. La juega al lado izquierdo, Mejía. Estoy recargando. No, no me puedo quedar aquí. Ay, no, bueno, soy. Ahí tienes todo. Mejía, tus seis no están dando. Ay, no, bueno, Ah, no tengo visual, tengo muchos, tengo árboles acá, no tengo visual. Vale, ¿pa dónde me muevo, para adelante, para un lado, para dónde. Tendrías que moverte más atrás Eso, eso, eso, dime, dime que yo me muevo, dime que yo me muevo Dale, dale, dale, ahí, ahí, quédate ahí Algún herido Negativo, operativo. Quieto quieto, quieto, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí ¿Qué ordina, qué Dale, dale, dale, me voy moviendo y tú vas atacando Algún herido Negativo, negativo, no hay herido Confirma Negativo, eh. No me vale. situación. voy a hablar dos, para la izquierda, listo. Tire, tire. Cárdenas sin coche. Me voy moviendo despacito. Que si no, somos blancos fácil. Ah, ya, bien. solo Cárdenas. Cañas y mejillas sin coche. García sin coche. Listo. Pardo, estatus. Listo. ¿Limpio? Parece despejado Sin novedad especial Vale, voy a hablar nuevamente para la derecha, así que voy a doblando User No puedo left coger por channel. la vía porque no sé dónde está el IED Copy, copy User joined Voy doblando, voy doblando, voy doblando Dale, dale ¿Tienes algo? Negativo, sin visual anda aquí Víctor uno la zona del lado derecho está despejada Todo el sur, whisky, está despejado Recibido Víctor, muchísimas gracias bueno bueno bueno bueno buena Mejía, cuando sea así, tú dime para dónde me muevo Que yo me muevo, yo no me bajo de aquí, listo Donde tú tengas visual, yo copi, me pongo Ya está la sí. vía limpia Copiado, no se Alguien se bajó, sí o no Copiado. todos, todos los, los, de a los vehículos nos movemos Creo que todos se bajaron. Copy, copy. Mantengo aquí el 20 Teniente, hasta este que esté en el embarcar. Ay, hombre, que hostia. Cardenas arriba. Falta uno, ¿no? García arriba. Falta García. No sé dónde se fue. Esta wea se fue en otro lado. ¿Sos? Vámonos. Bueno, en la juega ahí. Hay... Dos IEDs Dos IEDs Juego de morteros Morteros Infantería Solo falta que llegue un tanque Ah, no falta Uy, no que llegue no. un MI bien armado hasta los dientes Uy, ¿te imaginas? No, pues eso fue que nos mandaron a esta zona a limpiar A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Por el camino de la izquierda Sí, por este si hay otro IED ah no no me tomé el man. mensaje estaba cogiendo la curva si si si no había la vida eh eh eh, no, eh eh eh eh eh eh fots eh aquí fots eh aquí fots eh tenemos un IED que podemos evadir, no lo veo, lo veo, lo no vimos, ¿Okay? Ahí está en la en a toda la derecha, ¿se lo ve? Ahí Ah, ya sí, sí, si enviálo a evadirlo por el lado izquierdo, sí. sería perfecto. Sí, sí, vamos, sí, le vamos. Creo que mejor que lo desactiven. Copiado. Pues, Nos tenemos por ahí una, una Charlie perrita. siga los pasos de Victor 1. 5 4. Hágale con su habilidad, con suavidad. Su, Uy, puta, no veo. Esto aquí se me Siga, aquí, ahí. Sigue ahí. Por ahí, suave de, de gira, de derecha, gira derecha, gira derecha Gira derecha, gira derecha, con recto, un palo recto. Ahí, de frente Ojo con el IE, de ojo sigue No aquí. lo veo, no lo veo Ya, ya, ya, ya, ya Ya. Me confirmen cuando los demás pasen Ahí van los detrás Ahí van detrás los demás Ya, ya ¿Qué pasaron los dos Wow, no no, no, no. Siga, siga por este camino, mi teniente. Copy, copy, copy. Acá hay más zona boscosa. Esto es más complicado verlos y de eso... ¡Oh! ID, ID, ID. ¡Ay! ¡Ah! Oh, oh Víctor, no explotó. Perímetro, muchachos. Retrocea, retrocea, Charlie, retrocea más. ¿Todo bien? Están bien, están bien. Ay, no se bajen, no se bajen. Teniente, se uno. Hay algo en sobreviviente allá. sobrevivientes ya, sobrevivientes. Cárdenas 5.8. Mejía 58. Caña 5.8 para el vehículo perdida total cambio El ingeniero no lo puede reparar. ¡Ey! ¡Mejía, abajo, abajo, abajo, abajo! ¡El tanque de la. Si esas manos, pero la, la visual ay, ay, me queda... Abajo, abajo, la gasolina, la el gasolina, el gasolina, tránsito, gasolina, gasolina Claro, claro acá, acá en perímetro, Charlie, perímetro a todos Vosotros, todos bien Cárdenas 5'8 García 5'8 Gomita Men, yo, Eso ya dilando, no Pero que el vehículo le está chorreando la gasolina, ¿ok? La acabó toda, Le pero todo el es, tanque. Está, está chorreando toda la gasolina o qué pasó? Sí, ya la botó toda. Mm, pero hay llamas. Y uh -huh. ahí hay el dilema. Y esto es puro árbol. Desde la distancia que estamos, ¿pueden que las es que las lleguen? ¿O lo retrasemos un poco más? Copy. Copy, igual voy a mover el vehículo porque tenemos explosivos acá. Mucho ojo todos los que están detrás del vehículo azul. Listo, me muero. Mucho ojo, mucho ojo. Estoy Atrás, atrás del hombie está bien, igual para todos los operadores que hay por ahí. Aquí, tangos por Norte, avanzan hacia nuestra posición Pero, ¿puedo dejar el Rumbo 10 Pero más atrás del hombie, es que esa no Charlie ¿Es? tenemos enemigos avanzando desde el Norte Y los operadores atrás del <risa> O no, Con cobertura cerca del hombie Tangos, tangos a la vista, tangos a la vista Gómez Gómez, no lo detones todavía no, no, no, no, no, tango, si ves alguno norte, cerca, acción. Acción hace. Cuidado aquí hay otro carro. Permiso para iris. Corran, corran el carro vos... que me quitó la visual. No, pero... Corranlo ustedes, el carro de ustedes. Más bien. No, pero como... ¿Cómo lo va a toquear? Malo, malo, Entonces, quite, malo. Te quité de vehículo. desde el whisky también oigo disparos El puta, ojo, ojo, ojo Desde el whisky, el whisky Tiene visual, tiene visual ahí de la torreta, de la torreta, tiene visual ¿Qué pasó con el externo? Mi teléfono me es que no lo he aún ¿Cuál es el motivo? Eh, Procure whisky con la ametralladora. Teniente. Su presión. Dime... Es que oh. Ya puedo desencadenar esto. El... De Dale, si sí es ah, bajó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Procure whisky con la ametralladora. Detonación del vehículo en tres. Muchachos, salíense del vehículo espera, espera, espera. que lo van a detonar. del vehículo, detonación a la orden del ingeniero. Esto ya. Ya, espero que se pongan un poquito De una vez que vayan replegando los que faltan, yo que pincure rápido que no puedo dejar que se me vaya. Detonación del vehículo en tres, dos, uno. Fuego, fuego. ¡Fuego! Wow Usted cree que yo, ya quedó... ...bien Yo sí. sabía que son editados cargas weón Listo Espera a ver si... Ah... ¿Usted sabía? Y sí, lo, dije, lo que pasa es que yo dije, no, pues... ...voy a guardar una, por si... No, pa' que hable... ¿Vale ...la volví a cagar Si <ríe> me hacer y le pongo otra todos mantengan su posición, el ingeniero va a colocar otra carga No el Ingeniero. fila, nos acerquen mucho al vehículo Y poner otra carga Imaginas, ¿Imaginas que explote y... cuando no, llegue ahí. <risa> Ay, vea, ahí está ¡Ay no, no, no, no! no, no, bajaron, no. no, no, no voy vehículo, voy enemigo quitaron, ¡Uy, uy! Borrea. Evadiendo, evadiendo <risa> El norte, hay... Castro, Castro, uno de los suyos ya aún es indesechable. Afirmativo, eso estoy sí, tratando de... Lo tengo justo en, en mi el... posición, el... en 296. ¿Dónde cogió? A la derecha, en los árboles de la derecha. Estatus. ¿Dónde está Arango? ¿Opi, opi, ¿Cuál es 20? De... Mejía 58. Aquí va loco. ¿Quién es el loquito que está ahí adelante? Manténla ahí, va a tirar un humo y te cortas a... Ya no hay loquito. Borraron a loco. No, no, no hay. Pesito lo borran del mapa. Casitico me baja. Oye, ¿y quién es el arranco? Usted tiene el desechable. Vamos, Pascuales, yo lo... lo sigo. Vamos para el... para el ingeniero. Pero es que no sé, como yo yo, yo a la va, posición paracase, y suena. Yo la pero no quiero que lo pongas. ir no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cruzado, vamos a ir eh. por el ya logré salir de la zona. Gracias al tiene visual del... De preciso, o sea, si la 6, 340, 340 entre los árboles, 340 pero, entre pero, los árboles. Se creo que se que empieza a, a mover el el tiro porque desde ahí sí. le pega un árbol y no le hace nada. Por toda la zona de la pantalla de humo está el vehículo, unos metros adelante. Bien, bien, bien, lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó. Cura, mientras lo sacan, curan. Alguien que, que refuerce con otro humo por si las moscas. Lo sacó lo sacó lo sacó bien, bien, bien, bien, bien, bien. Otro humo, otro humo. Ah, ya, ya, ya, ya. Bien, bien, bien. No, no, pues necesito no, no, no. ese humo. <risa> sí. Pero que tiene de Fox, ¿Y el semilindado? Bueno, no sí, el semilindado ah, literal y... se lo puso. Tanque, okay. Ah, buena. Sí, sí, señor. El antitanque lo tiene alguien de Fox. Truque. No, creo es que lo tiene la roca. Confirme no, no. <risa> vale, vale. Lo ¿Hay más roca, ¿sí posible? Okay. Médico, hay algo. O sea, las dos de esa roca está sí, el Cárdenas en o. ¿N -O? ¿N -O? Cárdenas, ¿dónde estás? Para que me haga el favor, que estoy, me estoy medio. ¿Pero cuándo? No, bueno, necesito ayudar ayuda. a atender al roca, ingeniero. Ingeniero, ¿dónde está? Uy. ¡Médico! Quick lo de en pierna a la derecha. Esto pierna derecha estable Comprobando pulso Tiene pulso Trae yo con el pecho ¿Quién lleva el desechable? Aroca, Aroca Copi Paso, ¿no lo encontró? No Marica pero si... Ah, no, ¿eso qué es? No Ay, sé, ese, es? si yo lo estoy viendo desde acá. ¿Dónde? Uy, pero... Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Será que se lo colonan en la rama. Se lo pega la algo, la ¿no? De la vía, ey, ey, espérate. Esto lo veo. ¿Tiro? Espera, espera, espera. Desde ahí sí se lo come. Seguro. Creo que sí. Lo tiene que... Porque que no buscan a partir. Inyectale, plasma, porfa. Quita tu No, no lo ve. Y no, está subiendo la más. Posición. Sí, sí. La carretera a la derecha se ve mejor. ¿El, ¿El les forma una más? distracción? No creo que desde allá arriba no le haya nada. No, oh. él está, ¿tú, está abajo. En Eso está muy poblado ahí. Y teniente cañas. ¿Y me... Uy, bueno Sofía Sofia se lo pegó. Narica, creo que allá había alguien aliado. Se bajaron. Y no, no, se, se bajó el personal, se bajó el personal. Ya, ya no está. No. ¿Qué tal está? Buenísima. Está recibiendo líquidos, pero perdió mucha sangre. Tiene pulso. Voy a comprar otro pulso. Y recuerden los perímetros, no descuiden los lados del sur y el... Uy, ese caja muy cercano, se va a armar. Ah, pero aquí. Ahí Ay, me están ocupando por acá. No, parita la electro, Necesito médico, necesito médico. Dale, dale, dale, yo mantengo, yo mantengo, yo mantengo, yo mantengo. Las juega, la juega, que nos están copando aquí del lado izquierdo Retro, Retrocedan, nos están copando Hacia los árboles, hacia, hacia los árboles, retrocedan Puerta. Se había perdido Ay, tú, No, vea sí, no, Ahorita no, lo Es no, culpa, se culpa se de casta, es culpa de casta No, no, caso. no, no es el... sí, culpa me mierda, yo me... Uy, ahí vienen los aries Al suelo, al suelo, al suelo todos. Eh, un amarillo, un amarillo acá. En El piso. No tengo más. ¿Con cuáles? No los suba, toca tratarlos, era para, para sacarlos de acá, pero.. Ah, vale, vale. de un amarillo, necesito que se replieguen a esta aquí. zona. Arango está por aquí. Eh. Hernández, no, Arango estaba metido acá, ¿no? Estoy acá al borde de la carretera Estoy con cañas